...y los síntomas de, la, de la, del estrés postraumático... ...están en ellas muy claros... Re, eh, ...recuerdos recurrentes... ...pensamientos negativos... Claro, ...el de su informe... En ...sí, sí... Bueno, bien... Eh, ...pero puede estar, ...ha podido no constatar... ...que ese daño es consecuencia de esos hechos... ...no de otros... ...si antes no la había... ...ocurre un hecho y los presenta... en ...la secuencia lógica existe en ese momento...